Cordial saludo. En este video tutorial aprenderás a editar el perfil en la plataforma Moodle. Cuando ingreses a la plataforma verás tu área personal. Ahora bien, para editar el perfil tienes dos opciones. Una, dirigiéndote a tu nombre. Al pulsarlo se desplegará seis enlaces. Área personal, perfil, calificaciones, mensajes, preferencias y salir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 Para subir una foto de perfil, debes dirigirte a la parte inferior, Imagen del usuario. Después, le das clic a Agregar. Acto seguido, te aparece una ventana llamada Selector de archivos. Posteriormente, debes seleccionar Examinar, Seleccionar archivos, para que puedas buscar la foto en tu dispositivo. Lo ideal es que adjuntes una imagen reciente y en formato JPG.